Vamos a trazar la perpendicular a la recta por un punto interior a la recta. Tomamos el compás con cualquier abertura. Y pinchando con centro en el punto dado. Ahora tenemos dos puntos en la recta. Y lo único que tenemos que hacer es construir la mediatriz del segmento determinado por esos dos puntos. Vamos a ocultar esta circunferencia y con una abertura de compás mayor a la mitad hacemos nuestros cálculos. Tomamos aquí una abertura superior a la mitad y el compás. Marcamos una circunferencia y la otra. Podríamos marcar los dos puntos pero con uno nos llega. Y ahora con la regla unimos y obtenemos la mediatriz que es una recta perpendicular pasando por el punto D.